Hola, mi nombre es Julián y hoy te quiero enseñar de algunos instrumentos muy especiales que por ahí no conoces. Vamos. Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Te presento a esta simpática ocarina de 4 agujeros, de 6 agujeros, 8 diez. 10 y un montón de opciones más. Esta que tengo particularmente es peruana. Si te fijas tiene tres agujeritos aquí, tres agujeritos acá, la embocadura y dos agujeritos atrás. Además tiene para colgarse. ¿Cómo se toca este instrumento? Este instrumento, como te estarás imaginando, se agarra tapando aquí. Lo que es muy interesante de este instrumento es que produce sonidos, tapando todos, tapando agujeros por la mitad y tapando sin tapar desde atrás. En esto se parece a un viejo amigo nuestro que es cual la flauta dulce. Voy a tocar con la ocarina en una escala de do mayor, simplemente porque estamos familiarizados con la flauta, no por otra cosa. Fíjense. Voy a presentar otro instrumento que habrás visto por ahí en dibujos animados, en voz patiño de los Simpson, en fiestas infantiles, cumpleaños que se usa como un instrumento gracioso y a este simpático amigo se le llama flauta de empolo. Tiene ese efecto gracioso, pero también puede dar nota. un montón de efectos y además toca no otro instrumento que te quiero mostrar es esto se llama kazoo Que hay de metal, de plástico, un montón de cosas y que también se puede fabricar caseramente. Tiene, mira, esto es lo que vibra. Tiene adentro una mallita muy fina, un hilo muy fino. Que cuando yo soplo y hago el sonido, produce este efecto. Estoy haciendo con la boca, lo que tiene de interesante es que puedes simular un montón de efectos entre ellos la trompeta la mosca el muscardón te lo dejo a tu imaginación yeah. esto es me encanta cantarte puedes suscribirte acá dale a la campanita para que te lleguen las novedades Acordate que a nuestro amigo el sapo le estamos eligiendo nombre, mandanos los tuyos o en cualquiera de los que te voy poniendo acá, votá por uno, así elegimos uno y este año lo bautizamos. Mi nombre es Julián, estamos miércoles y sábados, esto es Me Encanta Cantarte y hasta la próxima.